al transporte público. Como ya he comentado antes, creemos que este presupuesto es un buen presupuesto si tiene una alta ejecución. Si no la tiene, pues es, como todos los demás, un conjunto de papeles.